Hola a todos, bienvenidos al canal de Educa, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos incrustar un archivo, eh, un video en este caso, dentro de una página en Moodle. Para ello vamos a tener que activar la, lo, la edición del curso ¿sí? y vamos a añadir en este caso un recurso del tipo página entonces vamos a añadir una página de contenidos acá nos vamos a elegir página si ¿sí? agregamos la página vamos a poner el, el nombre de la página en este caso eh, y para este ejemplo voy a, voy a tomar la, la pregunta que recibí en, en el curso de educa y le voy a llamar hernia inguinal ¿sí? entonces la consulta que recibí ahí es como yo puedo subir un archivo de video entonces eh, la descripción recuerden que eh, no se va a visualizar dentro de una página pero el contenido sí entonces eh, vamos a llamarle acá hernia inguinal ¿sí? y acá debajo es donde yo voy a e incrustar ese vídeo, ok. entonces eh, la forma en la cual yo mostré en, en los materiales era irnos directamente desde acá cargar un audio pero en este momento observo que no estoy teniendo la posibilidad de poder en este caso enlazar a youtube, como yo puedo mostrar entonces un vídeo que tengo desde youtube entonces me tengo que ir en este caso a youtube y buscar el video que yo quiero incrustar ¿sí? este es el, el, el video que yo estoy necesitando en este momento sobre hernia inguinal en este caso sí. y lo que necesito es obtener en este caso el, el código, entonces me voy acá en compartir y acá en compartir tengo la opción de insertar, ¿sí? entonces lo que tengo que hacer en este caso es copiar el contenido de, del código de incrustación, lo copio acá sí. y ahora me voy hasta mi página ¿sí? me voy hasta mi página y tengo que eh, tengo que incrustar ese video, fíjense que acá abajo puede haber otro contenido eh, pero en este caso yo necesito incrustar mi video acá entonces qué es lo que hago, me voy hasta editar código html hasta acá y en este punto donde dice video selecciono esto y le doy control v ¿sí? para pegar ese código iframe que tengo desde YouTube. Entonces, una vez que yo tengo ese código ahí, fíjense que eh, le doy ahora en actualizar y el video ya lo tengo acá debajo. Si ¿sí? eso ya lo puedo editar directamente desde mi página. Esto, obviamente, yo lo puedo le puedo ir agregando. Eh, puedo ir agregando en este caso contenidos, eh, puedo ir agregando. Eh, imágenes, puedo ir agregando eh, eh, enlaces url, puedo ir agregando otros videos inclusive pero esta es la forma en la cual eh, vamos a trabajar en este curso para incrustar los videos Una vez que ya tenga listo esto le doy en guardar cambios y regresar al curso y luego vamos a observar que la página eh, ya está creada en este caso uno abre esa página en este caso sí y puede observar ya el contenido, si sí, acá hay, hay contenido arriba, hay contenido por debajo y acá tengo el video incrustado dentro de mi página. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder incrustar un video dentro de una página en Educa. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.